Nosotros el 23 de diciembre estuvimos por Vista del Valle, cuéntanos sector Mamatingó, Vista Bella, zonas aledañas, en cual, en cual, Fíjate que vamos, vamos a ver el video primero, vamos a ver el video y luego vamos a hacer comentarios junto con Liz. Bueno, aquí estamos recibiendo las ayudas gracias a la fundación de El Chamaquito del Callejón que lo pueden seguir en Instagram y Franco Macorizanos Unidos en New York. Aquí tenemos alimentos y tenemos también ropa. Señores, eso fue el 23 de diciembre que right. junto al Chamaquito del Callejón y unidos por San Francisco en Estados Unidos eh, hicieron esa obra el cual yo soy parte y un grupo de amigos aquí en San Francisco de Macorís. Gracias Alberto Payano, eso es una situación que a mí no me gusta hablar mucho porque yo entro en sentimientos rápido. Viendo el video ahora, hasta los ojos se me aguaron y hay que felicitar a los fundadores y a las personas que participan de esta fundación, que fue una iniciativa muy bonita. Ahí como vimos en el video, vimos que sí le llegó a las personas que realmente necesitaban esta ayuda y qué bonito. Y todos podemos observar las condiciones en las que viven estas personas de estas comunidades y que todavía hay gente con necesidades, todavía en el, en el siglo XXI, señora, en el 2020, 2021 que ya viene por ahí y son cosas que nos ponen a pensar que tanto que tenemos y nos quejamos. Y Eso es así, después que yo viví he vivido esta experiencia en la pandemia porque estamos del primer día un grupo de amigos y yo eh, socorriendo a las personas, y mm. yo pienso que, que hay muchas personas que nos quejamos, porque me incluyo, nos quejamos de la vida a veces y, y dormimos bien, dormimos con hasta con un aire, no, con abanico, no, un abanico bajo un techo, que bajo no nos un techo, mojamos. una nevera. Y hay personas que todavía no saben lo que es una estufa, como ustedes están viendo ahí, y nosotros hacemos los videos para que ese toca ese corazón tan duro que algunas personas tienen con dinero al votar y no son dignos de, de, de, de, de dar alguna ayuda. Que usted está a, viendo a que, que le llega de verdad a los más necesitados. Si usted quiere aportar con nosotros para cualquier situación o tiene una necesidad, también nos puede se puede comunicar conmigo en las redes sociales mías para ah. nosotros hacer un aporte o hacer la manera más fácil. No Yo no doy porque no tengo, pero hago las gestiones del que tiene, de canalizarlo. Llegue y muchas gracias el Chamaquito Callejón Humberto Payano y a Moreno y a todo el equipo las muchachas reiteramos nuestras activos. felicitaciones a esta fundación y a cada una de las personas que contribuyen para que este trabajo tan bonito se haga y felicitarte Néstor porque este es un trabajo altruista y filantrópico que pocas las personas, pocas personas tienen el corazón para hacerlo eh, quizás mucho, eh, muchas personas solo hacen las cosas cuando van a obtener un beneficio propio y esto tú lo haces de manera desinteresada y hay que felicitarte por eso y a todas las personas que hacen esto junto con ustedes y esta fundación muchas felicidades gracias, gracias, nos vamos a una pausa y retornamos con más informaciones